Hola Juli, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola André, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, todo muy bien. Eh, bueno, la familia ya te conocen, seguramente de las reuniones de padres, de alguna clase que por ahí te vieron, pero quiero aprovechar este espacio para hacer una presentación. Como saben, Juli es nuestra coordinadora de INNOVA NEA y estamos acá para contarles excelentes noticias que tenemos sobre nuestro club NEA. Eh, es muy importante y, y me emociona mucho poder encontrarnos para charlar un ratito con vos de lo lindo de, de intercambiar ideas, de buenas propuestas educativas. Y bueno, lo que nos convoca en este momento es eh, nuestro proyecto institucional de tecnología educativa, justamente, eh, súper importante para nosotros como escuela. Sabemos que es eh, muy trascendente alcanzar los objetivos propuestos y, y los desafíos de este año. Realmente fueron muchísimos. Así que, bueno, Juli, eh, contanos un poquito sobre el trabajo que venimos desarrollando con los alumnos eh, de primer ciclo, en este caso en Club NEA, y lo que hicimos con la plataforma educativa UBU. Bien, bueno, muchas gracias, Sandra, entonces, por invitarme a ser parte de este espacio y así poder llegar a las casas de las familias de la NEA y contar un poco más de los alcances en primer ciclo, que hemos estado desarrollando a través de esta plataforma que se llama UBU. Esta plataforma es una plataforma educativa que trabaja con los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Para nosotros es sumamente importante este punto, ya que es uno de los pilares de Enea, en este sentido, ser cole por el clima. Entonces, este abordaje interdisciplinar nos permite desarrollar todas estas habilidades que se enfocan en observar eh, cómo nosotros podemos participar y colaborar con nuestro entorno próximo, es decir, con nuestro medio ambiente. Bien. Sí, eh, ya venimos desarrollando, como seguramente todos saben, eh, la educación medioambiental en una práctica cotidiana, con, con nuestros alumnos, trabajando con materiales reciclados, por ejemplo. Pero bueno, por ahí la pregunta sería cómo relacionamos todo esto con esta plataforma educativa que recién eh, mencionaste y describiste un poquito. Bien, a través de las propuestas de proyectos que promueve y que eh, podemos nosotros comenzar a tomar desde la plataforma UBU, los estudiantes fueron desarrollando diferentes diseños que se relacionan con la tecnología, pero abordados a través de materiales reciclables y materiales reutilizables. De esta forma, ellos consiguen asociar que la tecnología también tiene relación con el impacto de, que nosotros podemos llegar a tener con el medio ambiente. Tal cual, tal cual. sí. Eh, fuimos desarrollando diferentes experiencias, fuimos construyendo un abordaje interdisciplinar, justamente eh, en el trabajo con, con nuestros alumnos, así que sí, eso lo venimos desarrollando de esa manera. Eh, con respecto a esto que mencionaste recién de las habilidades, ¿qué habilidades lograron nuestros alumnos en este tiempo con el trabajo en esta plataforma? Y entre, bueno... Eh, tenemos, por ejemplo, el desarrollo del razonamiento lógico, ya que fueron abordando diferentes desafíos a través del juego. También lograron identificar los términos y el concepto de secuencias y eventos que se relaciona íntimamente con el pensamiento computacional. Y además, también, en forma articulada y dinámica, lograron observar a su entorno próximo, desde una mirada puesta en la sustentabilidad. Así que ahora vamos a empezar, en esta segunda etapa de, de proyecto, con actividades que hemos llamado Desenchufadas. ¿Y cómo van a utilizar entonces estas habilidades nuestros estudiantes? Bueno, pues bien. Nos vamos a divertir aprendiendo, vamos a jugar y crear, y vamos a comenzar a desarrollar nuevos diseños de una forma totalmente dinámica y a través del desarrollo absoluto de nuestro potencial creativo. Esto nos posibilita entonces también lograr implementar ahora unos kits diseñados, unos kits STEM diseñados desde DNA. Y desde esta semana vamos a estar festejando que hemos logrado llegar exitosamente a esta primera etapa que nos propusimos con una plataforma en un entorno digital para darle continuidad al proyecto del Club NEA con actividades que vamos a llamar Unplug o estas actividades desenchufadas a través del uso de, y creativo, de la implementación creativa de nuestros kits. Me encanta desenchufada, las actividades desenchufadas justo en este momento me encantan. Bueno, como decíamos entonces, eh, logramos finalizar con éxito esta primera etapa que nos permite avanzar a un nuevo desafío, porque bueno, pasamos de algo eh, en la compu que veníamos trabajando con los chicos en clase, algo totalmente diferente que va a continuar eh, potenciando el desarrollo de las habilidades eh, en nuestros estudiantes para el siglo XXI. ¿Sería algo así, Juli? Claro. Esta plataforma nos sirvió de base para continuar en el Club NEA con las actividades desenchufadas, eh, y esto también fue organizando esta, este medio para que logremos abordar los kits NEA. De esta forma a vamos a ir poco a poco llegando a esta... A, a, llevando, mejor dicho, sí. este, esta escuela Maker en casa. Y Mira. hay muchas expectativas para poder trabajar de una manera que va a ser totalmente innovadora, en donde todo el potencial creativo eh, va a estar puesto justo en nuestros alumnos, en nuestros estudiantes, a través de eh, abordar estas, estas, estos diseños y estos kits que hemos elaborado para ellos para ellos totalmente y ellos son súper creativos en cada una de las clases nos sorprenden así que esto va a ser fabuloso seguramente eh, bueno lo que te propongo julia entonces es eh, trabajar con el equipo para poder cerrar este martes próximo estas actividades celebrando haciendo una especie de entrega de certificaciones por esta etapa lograda para nuestros alumnos eh, bueno, motivarlo, ¿sí?, para cerrar esta primera etapa, como te digo, y poder avanzar hacia la próxima, que me parece súper interesante para llevarla adelante desde casa. Bueno, me parece genial, porque la verdad es que trabajaron excelente, hay unos muros alucinantes, unas producciones que están eh, increíbles, y estamos muy, muy satisfechos con las propuestas que han estado desarrollando nuestros estudiantes. Eh, los podemos invitar a que nos visiten en nuestra galería entonces sí. de robots sustentables y que próximamente la vamos a estar llevando a nuestro espacio web. Buenísimo, buenísimo. El que todavía no accedió a estas presentaciones por padres, por ejemplo, eh, van a tener un nuevo encuentro con ellos a través de la plataforma ahí en la página web entonces. Bueno, sí. me encanta. Eh, vamos a ir con un... Súper festejo, vamos a prepararnos para eso, vamos a ver cómo le podemos poner un Hugo, Hugo nea ticos, algo así muy llamativo para los chicos eh, como fiesta de cierre de la primera etapa, no sé qué te parece el nombre, un poco difícil Juli, pero por ahí bueno, le vamos a encontrar alguna vuelta. Sí, está súper divertido, Ubuneáticos. Y bueno, y ¿qué te parece Andes si también hacemos una fiesta desenchufada? Y bueno, para el comienzo de la segunda etapa, eh, a, a empezar totalmente ampla, pero conectados. Me encanta, me encanta. Vamos con Ubuneáticos por un lado y con el desenchufados por el otro. Y bueno, a festejar eh, los logros hay que festejarlos, así que si sí, me, me sumo a todo esto, eh, vamos a ver cómo, cómo lo viven los chicos, ¿no? A este desenchufados en la web, y bueno, vamos a, a celebrarlo con ellos también y con la familia. Dale, dale, me encanta, me encanta, buenísimo Andrés. Bueno, Juli, te súper agradezco por este ratito que pudimos estar compartiendo, eh, acercándonos también, como dijiste vos, a las familias de la escuela, y bueno, Pronto nos veremos en estas super fiestas. Dale, dale, fantástico, me encanta. Nos vemos entonces desenchufadas. Bueno, gracias Juli, nos vemos, adiós. Chau, chau.